Ya fue, pues habla. ¿Cómo te en mi casa? No preguntes, huevada, ¿cómo te fue la cita con Yami? Concha tu madre. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo que bien? ¿A dónde te llegó? La llevé a comer a un lugar de puta. Los bajos flores debe ser un muerto de hambre este, pero al menos por ley, ¿no? Debe ser guapo. ¿Y cómo estaba? Tenía unos ojos lindísimos, una sonrisa preciosa. ¡Unas tetotas! Y se manejaba un butacaca de este tamaño. Caballero. Hasta me dejaron la silla para que me siente. Ah. Y dejaré la silla solo para ver ese traserote que se marcaba. Espera, ¿era inteligente? Todo, to, to. Se pasó toda la cita sin levantar la mirada. Viendo de las gomas toda la cita y ni cuenta se dio. Y aflojó caso en la cara y tuve que quitárselo así con la mano sin servilleta claro para que no se sintiera mal igual también tengo su moco acá ay qué exagerada aguanta luego empezó con el toqueteo y me agarró la cara así claro hablé de vos del trabajo de mi familia un montón de cosas más entonces la cagó y se puso a hablar de puras pendejadas que ni me acuerdo. Era súper atento. Me escuchaba y me escuchaba... Y nada, no se callaba más. Y luego tuve que cambiar la conversación. Y bien, chévere. De motros y metralletas? Sí, hasta me regaló una revista. ¿Cómo se te ocurre hablar de eso, Gil? Aparte la revista era mía. ¿O acaso estás floja? ¿O sí? Y se puso a chatear en el celular mientras hablaba. ¡Uh! ¡La puta madre! Y ahí fue cuando yo te creí para que me sacaras de allá. Y bueno, al final, ¿qué pasó? Y lo más interesante del la y me es que además de los asesinatos, es que también... ¿Aló? ¿Con la niña ¿Se incendió la del perro? ¡Ah! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Espera! No tenés que fingir una llamada falsa para irte. Sé que soy un imbécil, que no soy el tipo más romántico del mundo. Pero me gusta mucho. Y yo quisiera la oportunidad de.. ¡Ey, carajo, se está yendo sin pagar! ¡Le incendia la clínica del perro! ¡Hijo de puta!